Eh, muchas gracias Carolina, Francis y demás miembros del equipo de producción de este programa que nos permite llegar a ustedes cada día. Eh, yo envié unas fotos que quiero que me las pongan ahí por favor. Eh, este, estas fotos ilustran una actividad que se realizó con motivo de El agua y la cordillera septentrional. Ahí está Luis Carvajal hablando sobre el tema. Eh, la Academia de Ciencias de la República Dominicana aus, auspició esta actividad jun, conjuntamente con el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat PDP en el marco de su decimoquinto aniversario. Eh, las ponencias fueron presentadas por Luis Carvajal, por Milton Martínez y Víctor Almanza. Eh, Estuvo también auspiciada por el recinto UAS San Francisco y por ende su director Miguel Medina está ahí en la mesa principal. La UAS en los últimos tiempos, sobre todo el recinto UAS San Francisco, ha asumido y así ocurrió en el año pasado cuando el, el festival el Maestra Ana Luisa Arias se concluyó ese festival con una actividad en Rancho Don Lulú, donde se planteó el tema de la madre de las aguas de la cordillera septentrional. Es un programa con la finalidad de conservar la cordillera septentrional. Un programa en el cual quizás todo franco-macorizano, todo mocano, salcedense, etcétera, etcétera, debe de colocarse como un solo hombre, como dicen en defensa de este proyecto, porque el agua es vida, realmente. Y todas las aguas nuestras de esta zona nacen de la cordillera septentrional Así es que felicidades al recinto Gua San Francisco, a Miguel Medina y a los demás que participaron en esta actividad. Muy bien, miren, yo he sido en mi trabajo, en mis... Eh, en mis acciones, sobre todo en el área pública, ha sido muy parco en el manejo de los medios de comunicación. A pesar de mi condición de periodista, y que ejercí, y ejerc bueno, ejercí en el momento en que estuve en la Procuraduría, ya no lo ejercía, pero sí ejercí durante mucho tiempo, inmediatamente salí de ahí, volví al ejercicio del periodismo y de la información. A pesar de todo ello, yo nunca utilicé los medios de comunicación para sustentar una posición jurídica en mi trabajo. En realidad, cuando usted está en una posición de dirección, sobre todo una, una posición tan complicada como la de director general de la Policía Nacional, usted no, es un, usted no es un cualquiera, usted no es un cabo de la policía, ni un raso, ni un mayor, ni un sargento. Usted es la cabeza de una institución que es base para el desarrollo institucional y democrático de una república, de una nación, de un conglomerado humano. Entonces el jefe de la policía debe de estar dejando de estar amenazando a los delincuentes. Esa no es la labor. Eso a mí me luce como una actitud de bravucón. Provocando. Una actitud de bravucón, exacto, eh, que le vamos a entrar y al final no va a hacer nada. Esa es la impresión que yo personalmente tengo. Un jefe de la policía no puede estar amenazando como un fiscal no puede estar amenazando a la gente. Como un presidente de la República no puede estar amenazando a la gente. Óyeme, independientemente de que sean delincuentes, en vez de usted estar amenazando, póngase a hacer un trabajo de inteligencia. Póngase a hacer un trabajo de inteligencia. Póngase a mapear la República. ¿Qué significa el mapeo? Identificar los ejes fo focales, los puntos difíciles, álgidos de la República en términos de delincuencia y comience a trabajar en esos puntos. Y déjate, Eduardo, mi querido amigo Eduardo, de estar amenazando que esa no es tu posición, porque la apariencia que das es que te va a pasar el resto del tiempo que te queda amenazando. Y tú sabes qué puede pasar, mi querido Eduardo. Eduardo. Que esos delincuentes se pongan de acuerdo que hay muchos en este país y comiencen a hacerte cosas para hacerte saltar del cargo. Y entonces, ¿quién va a sufrir la sociedad dominicana? Ponte a investigar por qué razón en los últimos tiempos se han dado tantas desapariciones de gente joven. Gente de 22 años, de 20, de 19, de 16. A cada rato desaparecen, es más, en el año pasado hay casi 60 personas desaparecidas. Ustedes saben que yo pienso, y lo he dicho aquí lo repito, aquí debe haber una banda de tráfico de órganos. Eso debe ser. Eso es lo que, lo que, lo que yo presiento. Los penalistas desarrollamos un olfato característico al delito. Esas corazonadas que a uno le dan, la mayoría de las veces son ciertas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un jefe de la policía, no ponerse a amenazar a nadie. Tú no estás para amenazar a nadie, que los delincuentes que se cuiden. Que... Entonces, al final, es muy probable que cante como gallo y ponga como gallina. Entonces, eso no es lo más conveniente. Yo no creo que un funcionario de la categoría de un director general de la policía debía estar cogiendo un micrófono a cada rato para estar amenazando a nadie. Eso es señal de que hay poco poca estrategia en la policía y en esa dirección que tú estás desarrollando. Es que poco. hay incertidumbre en, la, en el enfoque de... Eso es relumbrón, eso es relumbrón. Eso te indica a ti que no hay ningún proyecto, ningún programa, ninguna estrategia para enfrentar el crimen déjese de no está hablando de estrategia Porque ni, si ni de te... nada. Es lo que está hablando que a los delincuentes, que, que, o sea, un mensaje como no formal de una institución, un bravucón sino él, de un bravucón en de persona, barrio persona, eh, enfrentando, y esto puede traer provocaciones. Un, un, un bravucón de barrio, y eso no es lo que tú eres, tú tienes, que, tú tienes un perdaño o dos por encima del resto de todos nosotros, porque a ti te pusieron en una posición para que dirija una de las instituciones más importantes de una sociedad democrática como es la policía. Totalmente, amado. So eso es tú no está para estar amenazando a nadie. De eso es que se ha estado hablando a nivel nacional, las posiciones que él está asumiendo. Oye, o sea, no es lo correcto. oye oye oye, oye Oigan esta anécdota, tú que eres, eres balaguerita. Sí, cuando Balaguer vino a inaugurar el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, el, el escultor que hizo el estatua el de la estatua de la diosa, no, no, los murales no, es, es el condecito, está quieto. El que hizo la estatua de la sí. diosa Temis fue mi mismo Nilla. Sí. Mi que a veces se le iba, a veces Ey. no, muchas veces se le iba el seguro, cogió y puso a la diosa en vez de la espada como, como luego se la pusieron le puso la espada para arriba como amenazante y cuando Balaguer viene subiendo, un viejito desgraciado, sí. cuando Balaguer viene subiendo y hace así y mira la estatua, le dice a Bello que venía ahí al lado, Bello, ¿y quién ha dicho que la, que la justicia amenaza a nadie? Y cuando Bello se dio cuenta, le dice al, al, al, al ingeniero Concepción, le dice, ingeniero, ¿usted yo lo que dijo el presidente? ¿Qué fue? Que la justicia no puede estar amenazando a nadie. Oye, y salieron corriendo a buscar a Mimín para que resolviera eso inmediatamente. Era así la vaina. Sí. Pues Mimim vino, le rompió el brazo a la diosa, y entonces lo bajó y puso la estatua. ¿Tú no te recuerdas que hubo un tiempo en que la espada se desprendió y quedó como un poquito de... porque fue que la forzaron a llevarla ahí, porque originalmente no estaba hecha. De Era esa para parte. arriba. Era para arriba. Y Balaguer cuando lo dice, la justicia no está para amenazar a nadie. Sí. <risa> y es verdad. Un presidente de la Suprema Corte, un presidente de corte, un, un juez, el corte puede andarle amenaza, ah, no puede andar amenazando a la gente. Tenga cuidado, que yo estoy aquí, el que se meta, le meto 20 años. Óyeme, no es para eso mi que mi Le está dice a papi una vez, eh, Tato, te he visto muy eh, me, interesante, un cepillo que habíamos comprado, <risa> muy bueno. Sí, excelente, no hay cosa más que un cepillo. No, no, y cuando dice que le encantaba ver a papi que lo estaba limpiando un día, porque <risa> lo trajimos de la vega, que yo que... Dice, mira, ese es el mismo ejercicio que tú tienes que hacer, engrasarlo bien. ¿Cómo puede engrasarlo bien? Si cuando tú decidas venderlo, sí. la gente te lo manda. Te, te va a decir otra cosa y ya está engrasadito. Eh, pues miren, finalmente, finalmente, yo quiero decir lo siguiente. Se, se, se enseña con el ejemplo. Ninguna autoridad puede exigirle al ciudadano que lo respete si esa autoridad no brinda respeto. Ninguna autoridad le puede exigir, ninguna autoridad le puede exigir a un ciudadano que respete la ley si esa autoridad. Ustedes no Ustedes me respeta. han escuchado en ocasiones cuando se un jefe policial, tanto de aquí como el nacional, ha dicho que ha bajado la criminalidad o que la violencia ha disminuido en su gestión. Sí. Digo, cállense con eso, no porque eso es lo demanda. que se reproduce claro. es una reacción de la asociación de delincuentes y le activan uno de los mecanismos eh, de demostración de fuerza. Ahora Mira. mismo hay una especie de demostración de fuerza. Eso que pasó en eso, La Vega, eso, va a pasar, eso, eso va a que pasó en, en La Vega, eso, va eso a que pasó en, en La Vega, es para mí un, una afrenta una provocación claro, porque esos individuos esos individuos no esos individuos que se ven ahí en la forma que actúan y cómo manejan las armas me luce que son policías activos con rango sí pero están celucubrando como diría más. bueno mire, mire. pero me luce es una es una especulación mía porque yo lo estoy es una hipótesis no, no, mira no para mí como se ven son Bien. militares. ok, mira, yo decía, yo decía, yo introducía esta, esta opinión del de respeto que debe la autoridad a la ciudadanía y que para poder exigirlo tiene que darlo. Porque aquí no hay un solo policía, no hay un solo miembro de la DGC que tenga moral para ponerle una multa a nadie. ¿Sabe por qué? Porque los policías... No respetan claro. las normas de tránsito. El policía anda sin casco en razón de protector. Ese Oye. En razón de ese comentario, te ¿Mm? estoy poniendo esta imagen. Ni para adelante ni para atrás. Caos tránsito en Villamella. Y precisamente el director de DGC dice aquí no hay, aquí no hay tapones. Per miren, se no hay, ta no miren, hay per se tapones. Miren, el policía anda en una motocicleta sin ¿Eh? casco protector. <ríe> probablemente sin papeles. Porque acuérdense lo que pasó con el policía que mató a la ingeniera. A la ingeniera fue pues, la Leslie ¿no? Sin papeles y, con el, y, y limado la... Esos la, son los motores que quitan, que el tipo no tiene un motor y coge ese motor y se lo asigna, se lo, se lo dejan usar. Entonces, andan sin casco, andan sin placa. Es más, el mismo cuerpo policial viola la ley cuando los vehículos de la policía no tienen placa. Los vehículos de la policía tienen... Ser oficial. ¿Eh? Por ser oficial. Pero eso no es no, lo que no dice le la derecho, ley, no. eso no le da derecho a andar en la calle Todo sin placa. Todo vehículo que transita, ya sea de la institución No que importa sea, de quién sea, su... tiene que tener placa. ¿Qué es lo que le ponen? Una, un número de ficha, el número 426-5123, pongo así un número cualquiera y le ponen un número de ficha, que es el número de ficha para saber el qué vehículo es ese, el inventario de la policía, pero no tiene una placa. El policía no se para en rojo en un semáforo, el policía se mete en vía contraria, no usa vehículo con placa. Entonces, la policía tiene que, eh, eh, que exigir, pero tiene que dar ejemplo. Nosotros tenemos que arreglar esas cosas Ay, en ese país, porque uno no puede vivir en un país como los chivos sin ley. Y lo primero que son chivos sin ley son los que salen a la calle a perseguir el, el, el delito y el crimen. Carajo. Muchísimas gracias, gracias, amado.